¿Qué fue lo más rudo que un empresario te sugirió? Bueno, como cuando se hizo moda ya con Límite, la verdad, ya, ya no les ya importaba cómo me vestía yo. Ajá. Yo quería hacer un grupo norteño con voz de chava y no quería que se llamara Alicia y Límite. O sea, yo quería nada más que se llamara Grupo Límite, aparte yo era dueña de la marca. Ajá. Límite, nada más chingón, así. La cosa era que ya después venían... Cosas que me estaban funcionando sin querer, como las trenzas, Ajá. O, o tenía brackets, me estaba arreglando mis dientes y ya no me los podía quitar. Ya era como una obligación <risa> Yo, a. Ya era parte de que calde, pero con las trenzas. No, que, que todavía no se quite los brackets. Es más, le pagamos para que siga con los frenos. <risa> no importa sus dientes. <risa>